Hola gente de YouTube, yo también este nuevo video estamos acá jugando a Minecraft, como lo ven ahí. Me llamo Pistoler Si se, si el audio se escucha un poco culero es porque estoy grabando con el micrófono del teléfono y voy a probar cómo se, se juega Minecraft mientras grabo. Eh, espero que todo salga bien eh, Vamos a darle a jugar un... Ya lo he probado antes, pero no grabando O sea, ya he jugado Minecraft aquí Me adapté a los controles porque la verdad Es muy castroso Vamos a poner cofre de bonificación Y mapa inicial, creo que es la wea No, no sé De todas maneras, los que sean expertos en Minecraft para celular Me explican ahí mira, mira, Oye ¡Me lo haciendo mal, amigo! No, no, no, no, no. no, vamos a darle crear y Mientras tanto, les voy a poner un video super gracioso Que me lo vi esta mañana Bueno, y aquí entramos al mundo eh, Esperamos, esperamos, esperamos Porque esto tarda en cargar los, la, todas las cosas Vamos a crear nuestro mapa ¡Pum! A ver Ahí estamos. Tenemos mitad desierto, mitad bosque. Muy bien, muy bien. Ya yo vengo con experiencia de Minecraft para PC, así que todo es bien, todo chido, todo correcto y.. Dios, que me Ajá. Y vamos a buscar rápidamente una oveja. Una abeja, una oveja, una oveja. Este es más que todo un video de prueba Porque... Ah, mira la ovejita ya También le bajé los gráficos Le puse... Unas configuraciones... Perso wow Le puse unas configuraciones personalizadas Para que pudiera correrme decente no Ni tanto, pues Porque baja 20, 20 y vainas así eh, Se recupera y así Eso es mientras grabo Vamos a agarrar los ovejita Coño, los bajones No importa Ahí escucho una, Escucho por la izquierda a un esqueleto Bueno... Eh, continuamos Ya tengo madera suficiente, creo Creo que tengo su... Ah, fuck Es muy difícil de controlar, o sea Ya después de que yo le agarre el ritmo Va a ser súper diferente Hola, ¿qué hay ahí? Mira Qué bonito Ahí, ahí hay cosas muy chidas Ya, ya a mí me tocó un mundo así Oh, espera un conejo Y a mí me tocó un mundo así Y me tocó esta misma wea Oye, el conejo Y sé que hay que bajar Y en el medio de esta wea En el medio, justo en el medio Hay, hay, hay, hay un tesoro Ya me distraje, güey En vez de seguir los elementos principales Que sería eh, buscar madera Mira, ahí están los cofres si tú lo pusiste, ven para que lo vea mejor de cerca Pero justo en el medio hay un botón Que si piso ese botón, A alashe todo Voy a ver si tengo un pico Si tengo un pico, genial ¿Qué es esto? Un ¡Oh! libro encantamiento poder uno y yo sé que me estoy emocionando para nada pero este mundo va a valer pito porque es un mundo de pruebas es para ver cómo graba esta wea voy a subir el video obviamente pero luego vamos a hacer un mundo más decente también con los consejos de ustedes en los comentarios y bueno que ustedes vayan viendo cómo es la cómo es la cosa oye pero yo no había pasado unos huesos para acá espérate espérate Lo dejé aquí No sé, yo juro haber visto unos huesos del otro lado. ¡Uy, hay hierro! ¡Genial! Ya no tengo que minar tanto. O sea, para, para hacer al principio, voy a ir bien con esto. Espera. Uh, ta, ta, ta, ta. Otro libro de encantamiento, genial. A ver, puedo. No. Vamos a ponerlo por acá. Eh, arena. Es qué quiero. Bueno, para subir. No, igual la arena también se escoñeta Ah, allá está el otro cofre. Voy a agarrarlos todos sin moverme de aquí porque siempre, siempre la cago. Así que puede ser que me coñete todo. Ojo de araña, me lo voy a llevar por si las moscaras. Uy, ¡Oh, oro. Con eso consigo un perro. A lo mejor y nos quedamos en este mundo. Quién sabe. A lo mejor, eh, si usted, alguno de ustedes sabe de algún programa para celular que graba mejor que tengo por, que sea para bajos requisitos. ¿Cómo, ¿Cómo se saltaba aquí? Ah, ya, ya le agarré el truco. Bueno, vamos a salir ya de esta wea. Genial. No la hemos cagado por el momento. Ahora debería yo de buscar ovejas. Debería yo buscar una ovejita. Unas ovejitas. ¡Uy! Escuché un esqueleto. Lo siento, vaquita. No lo quería hacer. Pero... Mi, mi, mi, mi, mi... hambre. No tengo hambre, pero igual la voy a matar por... Por... Por, por si sí a las moscas. Pero qué difícil es jugar aquí, wey. Morine. Hola patito, también. Bueno, patito no, gallina. A mí se me hacía más un pato que una gallina, pero los de los de Mohan dijeron no, es una gallina, es un patollina. Es un patollina. A ver, necesito poner el cofre y dejar toda la shit que no voy a utilizar jamás. Es que ahí veo muchas cosas necesarias. <risa> Esto, no importa el cuero que se vaya a chingar su madre. Todavía no tengo cosas de, de, de, de, de hacer pociones Se hizo de noche Ay, para matar esta oveja Bueno, si, si, si los animales en Minecraft fueran tan... Si fueran inteligentes, creo que nunca pudiéramos matar a un animal Porque al meterle el primer putazo en la vida real a un animal Te lo juro que no se va a quedar todo tonto Como se, me, como se quedan acá en Minecraft Casi me caigo por un hueco ya se hizo de noche, tengo miedo Tengo mu... ¡Oh! <risas> Esqueletos de los de las arenas Vámonos, que viene Gara y su ejército Esa... es, es uh, Una araña Creo que ya voy a morir Ya, Y yo no sé jugar en celular O sea, los controles son difíciles de adaptarme Ya valí Ya me chingó la araña Me está siguiendo Está haciendo ASMR Espero encontrarme otra oveja Por favor, sería una bendición de los cielos pero estaba en fácil. No. Me partieron mi madre ya Porque me agaché. No, no, no, no, no, no, no. F. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Era para probar. Era una prueba para luego ver cómo se ve. Y si a ustedes les gusta, yo puedo continuar. Dejen su like y suscríbanse. Y comenten si quieren que sigan con esto. Yo puedo subir, eh, no sé, mañana puede ser que Steve me traiga el, el cable BTG Y suba mucho más videos porque se me va a hacer muy cómodo con el mouse y el teclado De verdad no me gusta porque con la pantalla No me gusta Es increíblemente constante Y bueno, ya saben, ya les dije Suscríbanse, comenten, dale like de verdad O sea, si quieren que continúe con esto, like Dejen su comentario Y ya lo dije una y otra vez Y espero que les vaya muy bonito en sus vidas Nos vemos mañana en un próximo video Si es que este tiene mucho apoyo Porque de verdad no voy a subir algo Que lo vayan a ver eh, Mi primo Mi tía y mis dos abuelos no, Apóyenlo si quieren, que, si quieren Que siga trayendo videos Ahí denle su like que no cuesta nada No cuesta dólares ni mergas ni, ni, ni, ni nada Así que Boom